hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, esta vez vamos a dominación fábrica abandonada, voy a seguir con el JPZ45 que usé en el anterior vídeo, todavía me quedan tres vehículos de apoyo, salimos otra vez con BRD67 y nada, desde esta zona siempre me gusta partir justo desde aquí desde la derecha hacia A, arranca JPZ Vamos para allá. Como siempre, salgo en segunda velocidad. Que es como antes se alcanza una buena velocidad para meter ya tercera, como digo yo, y acelerar. A ver dónde va este. Si no se me cruza, tiene toda la pinta. Me veo macho. Digo yo, delante tuya, no, la gente. Bueno, a otro lado Vamos justo. Wow. Evidentemente, como he comentado en el vídeo anterior, el JPZ no es un tanque para meterte en una zona y... y darte los palos ahí con los demás tanques, pues no tiene ningún blindaje, es un cazacarros básico, muy silencioso y bastante Bastante letal, con sus cargas brutas tiene una aplicación altísima. Bueno, vamos a, vamos a aprovecharnos de este muro. Ahí tenemos a un colega, un amiguete. No sé ni lo que es. Bueno, bueno. Cayó el muro. Fuera. Me aparto. No voy a quedar ahí, justo de lateral. No, sería un suicidio. Si me metiera ahora mismo directamente asomo la nariz a ver qué es lo que pasa, posiblemente sería el último que hiciera. Así que, conociendo yo las limitaciones de mi vehículo... Bueno, a ver, mi compañero dispara. Está justo pegado el mundo en el cuarentino. Bueno, mi compañero, aquí también. Venga, ahí sale. Venga, buquecito. Vamos a ver ese buquecito que es... Americano. Venga. Bien. T92. Este este también es un buen bicho, ¿eh? bastante rápido con atención, vaya, tanque super piercing. Ah, Esto es una bestia. Venga, ese ataque es la REA. Me ha destrozado. Ven a ver, mi compañero sigue ahí sin salir, está metido. El patio está lleno. Metroso, cuatro angelitos, entre carros medios y tanques pesados ahí. Justo en la zona A, que es de ellos, solo C nuestra, no tiene, no tiene Venga, ese Tiger, Tú sí tienes tanque para asomar la nariz. Venga, ahí hay un tanque. Inglés. Ese es un inglés. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Es un centurio, no lo sé. Mi compañero, ahí enfrente, el M41, tiene a centurio justo ahí. bueno No sé, creo que esto, me parece que mi compañero está despejando. Despejando un poco la zona de ladrillo. Bueno, ahí está el tío. El tío. Bueno, no debería de asomarme tanto. Como me den el cañón, me va a tocar reparar. ¡Oh! ¡Oh! Ha pasado Las cerca. Una, una cosa importante que acaba de pasar y que he olvidado decir, Venga, ahí sigue el tío. La aviación es uno de los mayores enemigos de este cazacarros puedes mantener la distancia estar lejos de la acción o campeando o simplemente cubriendo tus compañeros pero la aviación es letal venga vamos a ver si podemos aprovechar Ah, así dispara si te vas para atrás yo no puedo hacer nada venga vamos venga venga si no me puedo avanzar yo no me puedo girar no a ah, ver ahí justo venga vamos a ver si está el tío por ahí venga venga impacto impacto venga ahí perfecto vamos venga azúrrale vamos tiene que estar reparando, Perfecto. unos segundos más, quizá me hubiera cascado hemos destruido a uno de 92 un buen tanquecito americano y vamos a colocarnos justo por aquí a ver si vemos a alguien aquí en el patio como digo, en el patio de recreo está un poco lejos ese tanque pesado y justo esta es la salida justo por aquí, vamos a aprovechar toda la vegetación que podamos y de las presiones del terreno para poder sorprender a todos los que vengan venga, distancia, aquí pasa por ahí, 350, 400, voy perfecto, así me sobra El enemigo ha tomado la venga, la iniciativa que está pasando en C estamos perdiendo, venga, a ver, por aquí, por aquí este sitio si te sabes bien camuflar y no, y no esperas a que salgan rápido Es una buena opción Si no, incluso aquí detrás, justo al lado de estos árboles Y esta pequeña depresión del terreno Y aprovecharlo. Eh, algo ya ahí Venga, vamos ahí Perfecto Buah. Ese sitio, esa parte baja del tanque Esa Es justo el sitio Venga, hay otro detrás Venga, vamos a probar Por aquí 400, no cambio Perfecto tanque ruso, T-44 me parecía, sí, T-44 es un 7-0, bueno pues ya van tres, esto es el sitio de aparición 200 metros, a todo el que salga de ahí, tengo que estar pendiente de que no no se me cuela ninguno, porque si le das, si sorprendes justo como ha pasado ahora los fríes, los fríes desde aquí, JPZ, en eso es muy buen tanque estamos tomando a ah, perfecto las fuerzas aliadas han tomado una zona muy bien, zona A Bravo. estupendo amigo va, ese es el compañero esto ya voy al tanque americano y de repente he visto ese tanque ligero la, a, justo a mi lado vale, vale, me lo he llevado un pequeño sustito bueno, la, la tierra se ha tragado la torreta de ese tanque suele pasar Gallín. ese tipo de cosas habría que arreglarlas pero bueno, en fin ya está, la torreta se la tragó la tierra algún angelito más yo creo que ya están sobre aviso posiblemente intenten ir por el otro lado ¿eh? por ahí he visto algo ahí marcan un carro medio carro medio por ahí venga ahí está justo ahí a ver, a ver quién es quién es venga venga tengo 44 no hoy oh, es un IS ¡Ah! venga, se me escapa se me escapó. demasiado, estaba justo en el sitio para disparar, ya se ha metido ahí abajo y ya no lo veo bueno, ahora vamos a descuidar la zona esta de salida del spawn de ellos estamos en un buen sitio estamos cubiertos aquí por la vegetación encamuflados y de vez en cuando echamos un ojo ah, ahí. vaya otro meguete, venga vamos, venga impacto crítico, vamos, venga vamos rápido recarga rápido, venga vamos a por el 400, vamos bien, perfecto, ahí está, la segunda carga, boca por el mismo sitio, si falla la primera, la segunda, si das en el mismo sitio, lo revientas, Hombre, bueno, lo suyo es un disparo pero te da más opción e insiste por el mismo sitio donde hiciste el primer agujero muy bien es un buen bichito una buena ventaja de estar aquí camuflado es que posiblemente muchos aviones a no ser que alguien te marque que evidentemente aquí todo el caso en la nariz prácticamente no lo ha dejado ni respirar pues entonces es muy difícil que alguien pueda marcarte para que la aviación se te eche encima, que sería lo peor que nos podría pasar aquí. Pero bueno, mientras sigamos controlando a todo el que salga por aquí y no nos marque nuestra posición, que no le demos, no demos tiempo, tenemos una gran ventaja. La aviación aquí no nos ve, es muy difícil. Vamos bien escondiditos. y nada, a seguir esperando. Muy bien, tomando la iniciativa. capturando C, muy bien este es el pasillo del terror Aquí el que asome ya sabe esperemos que, que no asome ninguno más y si no pues que le dé zapatilla y de ahí no pasen venga, esta zona hay que controlarla el acceso aquí a defender la zona a ah, esto yo solo ese tanque pesado ya se mete prácticamente ahí cerca del respawn de ellos eso es muy buena señal, significa que lo he acojonado. <risa> bueno, ahí se ve una metralla a disparar. Venga. No, no asoma, no asoma. No hay voluntarios. A ver si pudiera ser más cerca. Bueno, esto está acabado ya. esto no tiene pinta de que vaya a salir nadie más, eh, prácticamente esto está listo no caigamos ahora, venga se acabó, esto está listo ya, misión cumplida muy bien chavalín, lo has hecho de puta madre séptimo en el equipo, 21.200, cuatro objetivos, todos estos destruidos, no he conquistado ninguna zona si no lo tengo claro, bueno, transmisión completada la investigación, muy bien, JPZ, eres un muy buen cazacarros, investigación, venga, la transmisión, que era 8300 leones, Uf, bueno, pues nada, hay que gastárselos, vamos a fulearlo, y lo siguiente ya, el motor, perfecto, venga, terminamos, muy bien, perfecto, Nada, esto ha sido todo en la factoría abandonada. Otra vez con el JPZ45. Bueno, recordados que tenéis abajo el enlace en la descripción del grupo de Discord. Por pues si alguno quiere unirse al cuadrón Ibis. Y ahí lo dejo. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.